Jesús por mí. Me sacó de la calle, me extendió la mano. Me dio fuerza para salir a droga. Él me cambió la vida. Le dio sentido a mi vida. Se la jugó por entero. Dio su vida por mí. Dio su vida por mí.